Hay una serie de gadgets o instrumentos de avance tecnológico Muy interesantes y muy prácticos Que queremos que conozcan ustedes Porque ya están a la venta precisamente en Amazon Yo soy Ricardo Domínguez Les doy como siempre la bienvenida a este su canal de Estilocracia Y si sí quisiéramos mencionarles a ustedes esta serie de gadgets Porque son interesantes, incluso hay un, un, un gadget de acupuntura china pero no es acupuntura es nada más para mantenerse despiertos hay un cargador solar para que nunca pierda batería su teléfono o sus instrumentos de batería, en fin son muchos los pequeños gadgets que vale la pena conocer y que vale la pena adquirir porque no son caros, son prácticos son útiles y nos llevan directamente a la era moderna que estamos viviendo Hola, estimados estilócratas. Regalar tecnología es una de las mejores opciones para esta temporada del año. Todos aman los gadgets. Además de simplificar nuestra vida, nos aportan estilo y sus funciones los hacen únicos y divertidos. Así que si estás tratando de encontrar el regalo perfecto para demostrar lo especial que es esa persona, hoy, en Estilocracia, te traemos una lista de los mejores gadgets a precios increíbles. Gadget Antisueño Si necesitas mantenerte despierto y alerta, entonces este es el regalo ideal. Draus Buster Utiliza la acupuntura, pues viene con un clip posterior para que puedas pinchar los lugares correctos de tu cuerpo y darte la energía que necesitas para mantenerte despierto. No te preocupes, no es un pinchazo extremo, es lo suficiente para lograr mantenerte atento. Shuang Lang si quieres dar un regalo realmente útil entonces elige el kit de supervivencia Shuanglan está equipado con todas las herramientas que puedes necesitar en un día de campo o en cualquier otra aventura incluso en el día a día está equipado con múltiples herramientas que seguramente te brindarán seguridad y satisfacción Beatsing, Bocina para la ducha todos conocemos a alguien que le encanta cantar en la ducha si ese es tu caso entonces Debes regalar esto. BigSync es una bocina inalámbrica resistente al agua con una ventosa para mantenerlo pegado en la pared. Incluso tiene un micrófono incorporado. No lo pienses dos veces y haz feliz a esa persona con este regalo. El enchufe inteligente de Amazon. Para el hombre que quiere vivir en el futuro, debes conseguirle el dispositivo que le permita hacerlo. El Amazon Smart Plug te dará el control de toda tu casa. Con solo tu voz, podrás encender o apagar cualquier cosa que se encuentre enchufada a través de este dispositivo. Y funciona con Alexa y Echo, por lo que podrás usar la aplicación incluso cuando no estés en casa. Bissau, cargador solar. Nunca somos lo suficientemente prevenidos cuando tenemos que ir a lugares fuera de la ciudad. La batería del teléfono es cosa seria cuando no encuentres un enchufe cercano. Pero no te preocupes, porque este dispositivo lo solucionará. Con este cargador solar, puedes estar seguro de que tu teléfono siempre estará cargado para mantenerte en contacto. El cargador solar funciona con dispositivos iPhone y Android, además de ser resistente al agua. Tile, seguridad para tus llaves. Si conoces o eres de los que regularmente pierden su teléfono, sus llaves, su billetera, o lo que sea, entonces este es el regalo perfecto. Están hechos para adaptarse a tu estilo de vida. Con este dispositivo y su aplicación podrás hacer sonar inmediatamente tus cosas perdidas para poder rastrearlas y encontrarlas. Sin duda, una opción que debes tomar en cuenta para ti o para una persona que suele olvidar sus cosas. Soundbot, gorro con auriculares Sí, esto es real y sí, es increíble. Este gorro no solo mantendrá tu cabeza abrigada, sino que también te permitirá escuchar música, realizar llamadas, entre otras funciones. Viene en múltiples diseños y colores. Y por si fuera poco, su conectividad Bluetooth te ayudará a conectar tu celular u otro dispositivo. Es totalmente lavable y te será cómodo a la hora de tomar un paseo. ¿Qué te parecieron estos dispositivos? ¿Acaso no son geniales? Así que ya tienes opciones para regalar esta Navidad.